en horas de la noche de ayer se conoció la información de la repentina y preocupante inundación en el municipio de la vega hoy el director regional de la defensa civil juan pablo Hinoa, informó la situación está controlada eh, me acaba de informar la directora de la vega que todo está bajo control anoche tuvieron eh, situaciones eh, inundaciones de alguna casa que fueron afectadas en el día de hoy ya toman el control normal y todo pasa a, un, a normalizarse todo en el día de hoy. Y no además ofreció el listado de las provincias en alerta debido a una vaguada que podría traer consigo precipitaciones. Esta semana laboral concluye eh, y el fin de semana inicia con varias regiones en alerta meteorológica, que es precisamente La Vega, en alerta roja, Amarilla, Santiago, Monseñor Noel, España. En Alerta Verde tenemos Puerto Plata, Duarte, Monte Plata, El Ceibo, Alto Mayor, La Romana, La Alta Gracia, San Pedro de Macorí, Valverde Mau, Santiago Rodríguez, 10 en total en Alerta Verde. Hasta el momento el caudal del Bajo Yuna se mantiene normal. Eh, y para este fin de semana, vuelvo y reitero, comienza la precipitación en varias de estas provincias ya mencionadas. Giovanni Cordero, NTN, noticiero Regional.